Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy les vamos a enseñar a flashear el equipo Samsung A305G La cual está con un binario 2 como nosotros podemos ver En la parte de acá tenemos el binario donde dice RP Server. Ahí lo tenemos el binario, entonces binario 2 De donde vamos a conseguir el software pues tenemos una página que es confiable Para poder descargar que es SamFirm, en este caso Ustedes ya tienen su cuenta, ojo les, les digo que tienen que crear su cuenta para que ustedes puedan descargar en forma lenta Bueno yo no tengo rabio pero de todas formas tienen que crear su cuenta Una vez que ustedes ya hayan creado su cuenta lo van a dar acá donde es firmware Vamos a esperar a que cargue y lo daremos donde dice acá browse Archive Ahí te va a aparecer la opción de buscar y vas a ingresar el modelo acá En este caso agregaremos sm bajo a305G. Vamos a esperar. Samsung A305G. Acá lo tenemos. Vamos a seleccionar entonces. Y como tú puedes ver, se nos ha salido ahí el, ya el firmware Vamos a subir hacia arriba. Y en la parte de acá donde dice selecciona un país, bueno, pues pondrás tu país donde te toca descargar, ¿no? En este caso yo estoy en Perú Y tenemos varios proveedores Vamos a ver que Yo siempre he descargado en Perú Samsung También en Excel Y que es claro Bueno yo voy a descargar solamente en este En esta opción Y ya te llevará a otra a otra pestaña Donde te aparecerán los binarios Y los últimos parches de seguridad En este caso es binario 2 ¿no? Acá tenemos por ejemplo en la parte de acá Tenemos el binario 1 en la parte de arriba tenemos el binario 2 Bueno, ¿cuál es la diferencia en el binario 2? Por ejemplo, si tú vas a descargar este binario La diferencia es que, por ejemplo, si tú te olvidaste la cuenta de Google Vas a ser más fácil para que tú lo elimines Pero si tú lo vas a colocar los binarios más altos Pues obviamente va a ser bien complicado para que tú elimines la cuenta de Google Yo, bueno, voy a seleccionar el de acá Lo que es binario 2, el segundo Y lo voy a dar en descargar En este caso, vamos a ver cómo seleccionar vamos a esperar nada más que cargue y acá ya lo tenemos acá en la parte de abajo nos va a salir una opción del software perdón, vamos a retirar para acá acá lo tenemos país, Perú versión de Android 9 te va a salir la fecha también de julio del 2019 nivel de parche de seguridad 2019 7 código de producto Samsung entonces lo vas a dar ya acá en esperar y descargar. Automáticamente te va a abrir una nueva pestaña donde tú le vas a dar, vas a esperar 26 segundos. Hay que tener paciencia para que el firmware se descargue. Entonces como tú puedes ver dice espere 17 segundos y vamos a esperar a que se nos llegue a cero. Entonces una vez que estemos acá lo vamos a dar en descargar. Y en la parte de abajo ya te saldrá pues que el figure se está descargando Vamos a esperar que nos cargue en la parte de arriba Está un poco lento el internet porque estoy descargando un software de lo que es otro dispositivo Y como tú puedes ver ya se nos ha iniciado la descarga Entonces yo qué voy a hacer voy a cancelar porque yo ya lo tengo descargado el software Van a esperar en este caso se descarga según su internet Esto es algo rápido según tu internet lo voy a dar en cancelar y bueno pues acá tenemos por ejemplo del a 10 s que estamos creando el software que estamos degradando para irme la cuenta bueno eso ya vamos a dejar para el otro lado y ahora nos iremos a nuestra pc vamos a ubicarnos donde está el archivo de firmware de el, nuestro dispositivo y bueno pues yo lo tengo guardado acá en el disco C acá como ustedes pueden ver en el perdón en el disco E firmware Samsung acá lo tengo yo lo voy a descomprimir entonces, en este caso si ustedes no lo, como le estaba diciendo van a ver dónde está ubicado su firmware, yo lo tengo en el disco E, firmware Samsung y vamos a buscar el Samsung A305, acá lo tenemos, binario 2, yo ya lo tengo descomprimido, que van a hacer por ejemplo, lo van a extraer, y les aparecerá una carpeta como la de arriba Yo voy a cerrar esto porque ya lo tengo comprimido Por ejemplo acá yo tengo la carpeta que me ha descompreso Voy a abrir Y ahí estará todas las opciones para cargar lo que es en el Odin Bueno, el Odin yo les dejaré en la descripción El link a donde puedan descargar También del link del firmware también les dejaré en la descripción Donde ustedes pueden descargar En este caso yo tengo ya descargado el Odin acá El Odin 3 la cual voy a pasar el software, primero vamos a cargar, yo voy a cargar, siempre me he acostumbrado a cargar el AP selecciono entonces la opción AP, me voy a donde está mi firmware por ejemplo en este caso está disco E, firmware Samsung y me aparecerá que lo he descomprimido ¿no? entonces, no vamos a doble clic y lo voy a seleccionar la primera opción que es AP lo voy a dar en abrir y vamos a esperar entonces que cargue ya que el AP es un bastante pesado y también si se pone donde no responde Odin no, te, no tengan problemas no lo vayan a cerrar déjenlo solamente que dentro de un momento se arreglará solito vamos a esperar entonces yo voy a pasar el video para que se cargue esta opción de AP entonces gente solo hay que tener paciencia ya que Odin dentro de un momento va a responder en este caso dice que no responde porque hemos descargado la opción más pesada que viene a ser el AP Luego de eso ya vamos a cargar las otras opciones. Solamente es cuestión de tener paciencia y esperar para que se nos agregue esa opción de AP acá donde hemos cargado. Vamos a esperar nada más un tiempito más para que ya podamos cargar las otras opciones que tenemos sin cargar todavía. Bueno gente, como ustedes pueden ver ya se nos ha agregado el AP. Lo ha colgado, lo ha colgado el Odin, pero eso no importa, solo hemos tenido paciencia de esperar. Ahora vamos a cargar el bl que también ya te llevará directo donde está el software o el firmware perdón. Y lo vamos a dar BL. Esto es algo más rápido de cargar como ustedes pueden ver. Vamos a dar en CP. Vamos a cargar el CP. Y por último vamos a cargar el CSC. Que lo tenemos en la parte de arriba. El Home no lo vamos a cargar porque no es necesario. Y solamente vamos a cargar estas cuatro opciones. Vamos a revisar acá donde se dice Options. Y lo vamos a ver que esté marcado auto reboot para que nuestro teléfono instale automáticamente el firmware. Entonces una vez que ya tenemos ahí nuestro dispositivo ya está en modo descarga. Como ustedes pueden ver este es un Samsung A305G con el binario 2. Que entonces ya una vez estando ahí vamos a conectar nuestro cable a nuestra PC para poder pasar el software. No esperan nada más un ratito. Yo en este caso yo voy a conectar el cable. Van a escuchar que les va a reconocer la computadora. Entonces ahí lo tenemos. Como ustedes pueden ver ya está conectado. Y en la parte también de acá Dioding, nos ha aparecido la opción PUCOM31. Que viene a ser el puerto. Yo lo daré acá donde dice estar para empezar a pasar el firmware sin ningún problema y vamos a esperar que nuestro dispositivo se flashee correctamente como les estaba diciendo. Samsung es la página confiable para que ustedes puedan descargar el firmware sin ningún problema con todos los binarios. Como ustedes pueden ver también acá en el teléfono se está pasando ya una parte de lo que es el flash de que lo que es el firmware llamó a nosotros y eso sería pues todo. De esa forma van a poder flashear cualquier dispositivo. De alta versión y de acuerdo a su binario Vamos a esperar que se termine el proceso de flasheo entonces Bueno ya estamos de vuelta acá Y como ustedes pueden ver ya falta poco para que se termine flashear el del dispositivo Y también en la parte de acá ya falta poco para que se pase todo el firmware Solamente nos queda esperar un, unos segundos Y cuando pues el firmware se pase correctamente te va a decir pas. En este caso como vamos a ver cómo termina el teléfono se ha apagado y automáticamente se nos va a encender para empezar a instalarse el firmware. En este caso nos pide que presionemos el botón, vamos a dejar ahí, solito el teléfono se va a iniciar. O vamos a presionar, como tú puedes ver se ha iniciado solo, no hemos presionado nada y ya va a empezar a instalarse el sistema. En este caso eso sería todo de mi parte, espero que les guste este aporte, nos vemos en un próximo video.